Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó-Kennels. Bueno, eh, con relativa frecuencia o con alguna frecuencia, cuando me refiero al perro de presa canario como raza tal, eh, suelo decir que es una raza nueva. Bueno, todas las razas, como he dicho en algún vídeo y algún artículo hace años, Todas tienen un origen en el mestizaje. Bien, pero claro, si tenemos en cuenta los años eh, que han transcurrido desde mediados de los 70 hasta nuestros días, pues imagínense ustedes los años que han pasado ya eh, y la cría del perro de presa canario ha sido ininterrumpida. O sea, ha sido una constante tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y desde que se empezaron a exportar al exterior, eh, al continente europeo, empezando por España, eh, y hasta Rusia, porque nosotros hace muchos años que vendimos ya en Moscú, Grecia, Italia, Rumanía, hace muchos años de eso, y eran perros ya muy definidos, y no digamos todo lo que se fue mandando a América. Entonces, cuando pensamos en razas que se consideran que ya ni se discuten ni se plantea el aficionado eh, si son razas nuevas o son razas antiguas, pues ya he dicho en más de una ocasión que razas, por ejemplo, como el bull mastiff el mastiff moderno, el bulldog inglés moderno, llamémosle moderno, aunque se gesta... Mediante cruces de algo que había antes con algo que se llevó de la península ibérica, los perros de toro, pues desde finales del siglo XIX. Han pasado un siglo ¿eh? y pico, estamos en el 2023, pero durante muchos años estaban en la misma situación que estamos nosotros y nosotros llegaremos, o sea, nosotros no lo viviremos, pero dentro de 100 años... El perro de presa canario estará en el mundo. Eh, cuando nos referimos, por ejemplo, al pastor alemán, al Doberman, pues es lo mismo. Finales del siglo XIX, o sea que eh, a finales del siglo XIX, se crearon varias razas que luego se fueron eh, consolidando eh, y definiendo su prototipo racial... La funcionalidad ya desde un origen estaba clara. Las razas de caza, por ejemplo, para caza, ya lo tenían muy claro. Los cruzadores de aquella época, los creadores de esas nuevas razas, ya a priori tenían el concepto, eh, de, a la finalidad, o sea, el concepto de finalidad a que iban a estar destinados esos perros. Y eso fue convirtiéndose en raza. Eh, muchas razas y ya en el siglo nuestro o sea en el siglo pasado pues el, el mastín de Apolitano, aunque se le dan unos orígenes antiguos del tiempo de los romanos todo eso es incierto totalmente falso ¿Eh? y el cane corso después lo mismo no tiene nada que ver ese cane corso con algunos perros eh, que yo he visto fotografías en la revista Cánida Presa, que ya se dejó de publicar, pero cumplió una gran función esa revista que dirigían, fundaron y dirigieron el señor Moreno Buffa y la señora Albanesi, bueno, pues ahí aportaron ellos fotografías muy importantes. Los que no han conocido esa revista, eh, pero que en Italia sí, y en Estados Unidos también, porque me consta que a Estados Unidos, como hay allí mucha gente de origen italiano, pues compraban esa revista también. bien Entonces, esa, esa revista Canida Presa aportó fotografías del Dogo de Burdeos del siglo XIX, y aportó también fotografías no del Mastín Napolitano antiguo, eso nunca ocurrió, no, el Mastín Napolitano data de los años 50 poco más atrás poco muy poco y el cane corso pues eso del mastín napolitano moderno eh, y es no es el cane corso de siglos atrás eh, ni de principios del siglo de 20 para nada las fotografías que yo he podido ver en la revista Canida presa eh, pues no tiene nada que ver con el carne corso que, que se está criando en nuestros días. Entonces, el carne corso, eh, pues es lo mismo, de mediados de, de los 70 para acá. ¿Y qué otras razas? Pues el dogo de burdeos moderno, eh, no tiene nada que ver con el dogo de burdeos de antaño, de siglos atrás, del siglo XIX para atrás, no tiene nada que ver... ¿eh? Eh, yo podría hacer un especial, ahora se me acaba de ocurrir, podría hacer un especial sobre algunas de estas razas y aportar las, esas fotografías, tanto del, del Dogo de Burdeos eh, del siglo XIX y el Dogo de Burdeos de nuestros días. ¿Y qué es lo que se le metió ahí para sacar el eh, obtener el, el, el Dogo de Burdeos que hoy conocemos como raza? ¿Eh? Y lo mismo pienso hacer eh, con respecto al, al Cane Corso y del Mastín Napolitano. No nos podemos remontar mucho tiempo atrás. No. Eh, pocas décadas, pocas décadas. Entonces, cuando yo he venido diciendo del perro de presa canario eh, como una raza nueva, pues lo mismo cabe decir pues, del Bully, del cane corso eh, y del Mastín Napolitano y, y, aunque con más antigüedad, el Dogo de Burdeos actual, eh, eh, pero no muy, mucho más atrás en el tiempo. Eh. Eh, no voy ahora a referirme a las razas de las que se echó mano pocas décadas atrás para sacar el Dogo de Burdeos moderno, ese perro, caoba que conocemos, pero todo eso se ha mantenido en secreto, no se ha divulgado. Eh, con respecto al perro de presa canario, pues imagínense, estamos en el 2023, eh, del siglo actual, del siglo XXI, estamos 2000, o sea, 23 años más lo que hay de mediados de los 70 hasta finales del siglo XIX. Bien. Entonces, yo me propuse, lo he dicho ya en distintas ocasiones, de que del perro de presa canario se iba a saber toda la verdad. Eh, y lo he venido repitiendo eh, en varios vídeos y en artículos porque me empeñé que fuera así. Porque es muy importante saber de dónde venimos, eh, no ocultar de dónde venimos como seres humanos, eh, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahora me viene a la cabeza también de que hace poco, yo llevaba ya mucho tiempo eh, con respecto a hacerme un estudio genético y hace años me lo hicieron en Gran Canaria en el servicio del doctor Pestano. ¿Qué me vino qué me, eh, ¿Cómo vino mi código? Me dijeron eh, tipo europeo. Pero yo no conforme con eso. Al mismo tiempo que una alumna mía de equitación y el novio, nos hemos hecho un estudio genético en Estados Unidos. Y aquí ha venido mucho más definido. Me dice que tengo de ibérico un 89,2%, si no recuerdo mal, ibérico, 89,2%. Luego de Askenazi, un 5, casi un 6%. Eh, ¿qué, era, ¿Qué son los askenazis? Porque hay muchas personas que no saben quiénes son los askenazis. Los askenazis es un grupo judío que, si no recuerdo mal, fue a principios del siglo X, eh, por imposición del emperador turco en aquella época del siglo X, principios, eh, si no recuerdo mal, finales del siglo IX, principios del X. Eh, le puso como condición a aquellos centroeuropeos que a partir, a partir de aquel, aquel momento se empezaron a llamar askenazis. Esos centroeuropeos que no eran semitas ni eran judíos, sino que el emperador ruso, digo perdón, turco de la época, les dijo porque no cometían más que fechorías de todo tipo. A, los, a las tribus eh, de tipo germánico y, y otras tipos célticas y tal entonces dijo, elijan entre, entre una de las tres religiones del libro el judaísmo, el cristianismo o el islam y después de mucho darle vueltas eh, los, los jefes eh, de aquellas tribus pues le dijeron, elegimos el judaísmo y a partir de aquellas fechas, y a toda la población, porque basta que el rey, los jefes de tribo, eh, tomaran esa decisión, ya que todo el pueblo se convertía, por imposición, al judaísmo. Y se convirtió al judaísmo. Bien, por, de ese pueblo, eh, Askenazi, la mayoría rubios, con los ojos azules, ojos verdes, pues yo tengo una parte de Askenazi, yo no tenía ni idea de eso, me he enterado ahora, porque cuando me hicieron otro estudio genético, pues me dijeron tipo europeo. Y luego tengo otro porcentaje pequeño, que es de Irlanda y Alemania junto con Suecia, o sea que yo tengo un origen totalmente europeo. En mi genética, al parecer, por lo que el resultado que me han mandado, pues yo soy totalmente europeo, no tengo ni de África Negra, no tengo del norte de África, no tengo de judíos eh, sefardíes, de origen semita, que estuvieron en la península ibérica durante muchísimos siglos, pues al parecer yo no tengo nada de eso. Yo no digo que eso sea bueno o malo. No, no, no estoy hablando de eso. Simplemente que me han hecho un estudio genético y, hombre, pues, pues es muy, muy, no sé, para mí, que soy un, un aficionado al conocimiento, a la historia, eh, pues saber que yo vengo de allí, como esta alumna mía, pues tiene de ibérico un 51%, de, de, pero de, de todos los de origen ibérico que se habían ido estableciendo en las Islas Canarias y en Cuba, fíjense. Y luego tiene también del norte de África y de algo de, de por el centro de África Negra. Entonces esta joven, lo que yo ya le había dicho, tendría de ibérico y de, y de aborigen canario y claro todo eso se remonta también a otras etnias del norte de África bien cierro el paréntesis entonces eh, si se hiciera un estudio genético de las razas caninas de nuestros días por ejemplo el dogo de Burdeos eh, del mastín napolitano del cane corso eh, y de muchas otras razas, tendríamos un conocimiento mucho más profundo, ¿no? De dónde proceden y qué cruces ha habido ahí. Eso se ha hecho con, el, con, los, con las razas canarias. Yo no me había enterado, ya lo he comentado en algún vídeo, ¿no? Me he enterado ahora hace poco. Y bueno, lo, el resultado que ha dado... Según lo que hemos estado leyendo, que Manuel me lo tradujo, al, digo del inglés al español, pues el, el, el garafiano, el lobito reño, el perro de presa canario, el, el, el ratonero palmero eh, y, todo, y, y el perro de ganado majorero, eh, el perro de ganado majorero lo que yo decía, emparentado con los mastines peninsulares. Eh, punto. Ahora se trata, y yo voy a seguir con el estudio que nosotros le vamos a hacer, basándonos, pero mandándolo fuera, no aquí, porque esto se ha hecho aquí, eh, al menos, eh, no sé, eh, eh, tampoco lo tengo muy claro con respecto al perro de ganado majorero, de dónde exactamente, porque yo sostengo que el perro de ganado majorero está más emparentado, más que con ninguna otra raza peninsular del mastín español. Bien, entonces... Eh, si decimos que es una raza nueva, vuelvo a retomar el hilo, eh, pues eso no significa que no esté más, o sea, igual de consolidada o más el perro de presa canario de nuestros días, que nada tiene que ver con los perros de presa del tiempo de las pechadas, ni tiene que ver con los perros de los acuerdos, de los cabildos y de las ordenanzas, que ya nos hemos referido muchísimas veces a eso, pues estos tienen que ver solamente con perros antiguos, que eso también lo he tocado yo, los perros de presa canario, las familias de perros de presa canarios, de nuestros días, que tengan cruce de perro de ganado majorero. Mis perros tienen cruce de perro de ganado majorero. La mayoría de los perros de presa canario de nuestros días, no, la mayoría, no digo la totalidad, pero un porcentaje alto, alto yo podría decir de un 70% probablemente, eh, no tienen de perro de ganado majorero, lo cual quiere decir que no se remontan, no tienen genética de perros antiguos de Canarias, que a su vez venían de la península ibérica. Eh, entonces eh, nos movemos en un campo... Complejo y hasta cierto punto, como yo lo definiría, como dos líneas. Los perros de presa canarios que tienen perro de ganado majorero, y los perros de presa canarios. ...que no tienen perro de ganado majorero. yo eso ya lo vengo sosteniendo hace muchos años. Que el... hay una parte, entre los que estarían los míos... ...que sí se remontan por parte de los perros de ganado... ¿eh? ...que hoy existen en las distintas islas... ...aunque procedan de Fuerteventura, la totalidad hoy en día porque en el resto de las islas se extinguieron los autóctonos que tenían también el mismo origen. Entonces, los perros de presa canario, las familias, las, llamémosle familias, porque línea es un poco más complejo y que es más difícil de, de, de, de definir en, en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son líneas y cuáles son familias? Familias cualquier persona que críe perros de presa canario que tiene una serie de perros eh, eh, poco numerosos o más numerosos eh, pero eso en una línea no se podría tener en cuenta no se podría tener en cuenta como línea sino una familia línea es cuando ya en el tiempo sigue una tradición dentro de su de sus perros eh, generación tras generación eh, y eso eh, son pocas las personas que lo pueden decir nosotros lo podemos decir nosotros venimos desde mediados desde la primera camada hasta hoy aunque con incorporaciones de perros de distintas familias por ejemplo de Miguel Vega y de otras que ahora no quiero entrar en, en detalle bueno pues los nuestros se remontan la par a la antigüedad diríamos antigüedad de siglos ¿Eh? hasta 1.404 podríamos decir que sí, ¿eh? Eh, porque eso pasa de generación en generación, aunque después haya habido perros de ganado de refresco, y yo sostengo que los perros de ganado, incluso de hoy en día, los que se conservan con más pureza racial, pero que tienen cruces, ¿eh? Eh, mestizajes, pues también se cruzó el perro de presa de Fuerteventura, porque hay documentos que se habla en Fuerteventura, siglo XVI, siglo XVII, de perros de presa, perros de ganado, eh, pues entonces esos perros de ganado y esos perros de presa, pues en cierto modo y de cierta manera se cruzaron también, eh, por cruces intencionados y a veces ocasionalmente, pues yo qué sé, pues porque no, podían mucha atención si se cruzaban entonces yo lo mismo que se cruzaron con podencos canarios con pastores alemanes de la legión pues también anteriormente se cruzó antes de los perros de la legión porque esos es del siglo del siglo pasado finales entonces pero lo del perro de presa antiguo de la península ibérica digo de su fuerte aventura origen peninsular español y del perro de ganado origen español se fue ahí mezclándose y se mezcló, y bueno, se conservó. Eh, y los que yo recuerdo, por ejemplo, aquellos perros de, de, de Casto Berriel en la casa de los que ya ellos, en los que siguen mis vídeos, saben que me he referido a ellos, son los más puros que yo vi. Pero aparte de eso, yo tuve perros y vi perros y he, he mostrado fotografías donde el tipo eh, se ve que no es solamente ganadero, sino también perro de presa metido en lo que ha quedado de perro de ganado de Fuerteventura entonces nuestros perros de presa y alguna que otra familia más que habría eso los que los crían sabrán si tienen o no tienen eh, pero yo digo que la mayor parte de los perros no tienen perro de ganado y en el estándar se dice que el perro de presa canario eh, se basa en el perro de Fuerteventura más cosas de después que se metieron ¿eh? bueno pues yo digo que eh, los perros de presa no es exactamente así aquí se empezó a criar el perro de presa carriño moderno a partir de la media de los 70 y luego se le metió majorero yo primero tenía perros tipo presa e inmediatamente después ya le metí perro de ganado majorero el mejor primero ya se metió. Posteriormente el Rocky. Y luego algún cruce más. Y ahí tengo yo. Y yo he tenido mucho cuidado. Y estoy siempre muy pendiente. En mis perros. De subir más. El porcentaje. El, mediante los cruces. Subir más. El porcentaje de perro de ganado majorero O bajarlo en algunas líneas. Yo sé por dónde vienen los tiros. Yo sé lo que hay en mis distintos ejemplares machos y en mis distintas hembras eh, y entonces yo voy ahí jugando eh, con porcentajes de perro de ganado majorero. Eh, eso es muy importante. Y cuando yo he traído de fuera algún ejemplar, por ejemplo, Vega de Miguel Vega, Rivero de Gran Canaria, pues esa perra Vega, me consta, porque me lo dijo Miguel Vega, y yo vi el abuelo allí, tenía majorero y bulldog inglés y otras cosas. Y luego, mediante el, el, el, el barrabás, que era producto de cruce también, tenía más tir napolitano, pero tenía más cosas de los cruces que hacía Miguel Vega. Estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿eh? y yo quiero también hacer un pequeño paréntesis un segundo paréntesis cuando yo hablo de los perros de presa y de estos cruces no o sea, analizarlo dentro de su contexto cuando yo digo de la perra Vega de Miguel Vega no fue antes de ayer hace muchos años y esa perra Vega lo que yo le saqué de cría, con Rocky, que era majorero, y la perra ya traía majorero, el porcentaje de majorero era muy importante, y de ahí salió Godo, y de ahí salió Nito, Guama, Gira, y que eran de la misma camada, por la letra G, entonces todo eso está metido en mis perros de presa, pero de atrás, de mucho tiempo atrás, y el Rocky, hace muchos años que murió de de ahí del puerto de la cruz que ese perro había llegado de Gran Canaria y a Gran Canaria había llegado de Fuerteventura eso hace muchos años o sea que no nos confundamos ¿eh? tengamos en cuenta que cuando yo hablo de esos, de esos perros ¿eh? o cuando hablo de Pepito el Cojo por ejemplo o cuando hablo de Demetrio Trujillo no tengamos en mente que es una cosa de nuestros días de cerca de nuestros días no, no, no, no, no. eso es de hace muchos años y eso generación tras generación eh, pues eso queda muy lejos en el tiempo porque no olvidemos o tengamos en cuenta que las perras se reproducen eh, a partir del año en el segundo celo y ya reproducimos con ellas ¿eh? las yeguas por ejemplo es a partir de los tres años antes a nadie se le ocurre que conozco un poco el tema, antes de los tres años. Luego la gestación es de 11 meses, no dos meses como una perra. ¿Vale? Y, y pare solamente por yegua un producto, pero las perras se reproducen muy jóvenes porque tienen una, eh, un periodo fértil muy corto. Yo, por ejemplo, con perras de cinco años, lleva generalmente no crío. En el segundo celo, y luego llego hasta los cinco años, poco más o menos, alguna la retiro antes, según el resultado, eh, o seis años como mucho. La, la, los sementales es otra historia. Los sementales pueden estar cubriendo incluso, eh, si hay mucho interés en determinados sementales de 10 años, pues si no cubre ya por la razón que sea, se hace inseminación y tal. A mí no se me ha dado el caso. Yo no he, no he cubierto ni he inseminado con perros de 10 años, pero se puede hacer sin ningún problema. Con perras jóvenes no hay ningún problema. Ni en perros que estén en perfectas condiciones de salud y tal. Bien. Entonces, como cruzamos en segundo celo, alguna vez yo he cruzado con tercer celo, cuarto celo, porque no tenían celos completos, entonces se ha demorado el, el parto. A lo mejor he tenido cría, con se me ha pasado últimamente con dos perras, ¿no? Una va a parir ahora ya tiene pues tres años. Ahora trae una buena barriga, yo calculo que parirá unos ocho o nueve. Esperemos que todo vaya bien, que el parto vaya bien, que salgan adelante, eh, que sobrevivan de forma saludable. En perras primerizas suele ser... Porque tienen mucha vitalidad y gestan muy bien. Y a medida que la edad de las perras va aumentando de 4, 5, 6 años ya no, no es lo mismo que cuando son perras jóvenes. Entonces a lo que voy es que si tenemos en cuenta el, lo, lo temprano que empezamos a criar, cómo se reproducen al año siguiente, pues imagínense después de 40 años, 45, 50 años, Todas las generaciones que se han ido eh, reproduciendo, y claro, no es lo mismo que otras razas animales. Con el perro, pasar 50 años, 45, son muchos años. En el caso nuestro, por consiguiente, podemos afirmar que nuestros perros tienen perro de ganado majorero en su totalidad. Unos tienen más carga genética de perro de ganado majorero que otras. Pero todos, todos, yo he procurado que ahí dentro se haya enlazado, eh, eh, se hayan combinado los genes siempre con perro de ganado majorero. Eh, y el resultado, pues, en unos casos ha ido mejor y en otros, pues, no me ha gustado tanto. Pero yo siempre he mantenido la línea de Vega, de Rocky. Eh, y de canario algo quedó eh, de perros traídos de Fuerteventura y de Gran Canaria pero básicamente Fuerteventura y luego otro perro de un amigo mío que lo trajeron los padres de Lanzarote y todo eso está en la genética de mis perros ¿Eh? a lo largo de los años cada X generaciones yo le he metido eh, y desde mi punto de vista es muy importante eh, ir por lo menos no cerrar el libro de orígenes no cerrarlo al menos desde mi punto de vista porque por ejemplo los caballos de deporte eh, centroeuropeos y los caballos de deporte españoles, que los, los hay yo tengo, pues no se cierra el libro de orígenes. O sea, si hay que refrescar con árabe, se hace. Que hay que refrescar con pura sangre inglés, se hace. Eh, entonces Y se consideran razas. Eh, con los perros, eso la filosofía ha sido otra pero yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, el pastor alemán tiene el libro de orígenes cerrado, el Doberman también, y así muchas razas. Eso habría que pensarlo mucho, eh... claro, con eso, con eso lo que se logra es cerrarlo para que los listos de turno, no estén metiendo y creando, creando líneas paralelas que luego se aprovechan del nombre, como está pasando con el perro de Presa Canario, que a mí me parece que no ha habido otro precedente tan lamentable como este, porque, por ejemplo, en el Cane Corso, es Cane Corso. Por ahí no pueden criar Cane Corso cruzando una cosa y otra y llamarle Cane Corso y aprovechar. Eh, al menos yo no tengo noticias de eso. Y el bully, bueno, pues el bully, que es una cosa muy reciente, bueno, pues está muy definido. Y a mí me parece que lo importante es que esté definido. No que haya esta cría paralela que se aprovechan del nombre de canarias, canario, que yo voy a seguir repitiendo esto y que a esos hay que eh, hacer que se desvinculen que se desvinculen del, del, del presa canario que le llamen de otra manera ¿eh? porque que, que saquen sus líneas con sus denominaciones porque si no esto será el cuento de no acabar en México, en Brasil, en Estados Unidos en, en yo qué sé en, en Rumanía eh, en cualquier sitio le meten cualquier cosa presa canario le meten canecorso presa canario eh, pues no yo pienso que no. Entonces, bueno, lo que quería yo, el mensaje que hoy te quería transmitir, es que cuando yo digo una, una raza nueva, pues, que llevamos ya muchos años. Y yo llevo muchos años. Eh, continuado, y yo me atrevo a decir, yo me atrevo a decir, eh, de lo más antiguo, de la década de los 70 para acá, con el concepto de raza el más antiguo. Por supuesto, no hay quien me lo discuta, porque yo ya en Tamaimo, la primera camada, eso era perro de presa canario, aunque no estuviera reconocido por la Sociedad Canaria Española ni por la Federación Cineológica Internacional. Pero mi concepto de raza con un estándar, eh, basándome en el proyecto de estándar que yo elaboré y que luego utilizó el club, ¿Eh? con algunas aportaciones, que yo no digo que no, pero en esencia estaba ahí, yo me guiaba por eso. ¿Eh? Y luego ya, pues cuando ya se reconoció oficialmente el perro de presa canario, pues yo empecé a, eh, a criar con la denominación de perro de presa canario y obteniendo papeles de la sociedad canaria española. Y cuando ya se le cambia el nombre a Dogo Canario, ¿eh? Eh, yo la, no sé si fueron una o dos camadas el primer año eh, me pilló con el pie cambiado me cambió porque yo estaba con la idea del perro de presa y entonces qué hice yo pues enseguida salirme de la oficialidad pero salieron un par de camadas no recuerdo cuántas una o dos ¿eh? quizá tres, no lo sé, tendría que investigarlo porque no me, no me he preocupado tampoco esto lo quiero aclarar porque este señor de, de México que me llama sinvergüenza yo nunca, nunca he llamado sinvergüenza a nadie yo he tenido que denunciar una cuestión que es cierta y si no es cierta eh, no la digo yo no me invento nada cuando yo he denunciado que se han amañado los juicios es porque me baso en realidades concretas y demostrables entonces cuando este señor para justificar su, su vídeo insultándome a mí no me afecta quien queda mal es él y muestra de ello que le salieron al paso yo no le salí al paso yo no le digo nada no digo nada entonces cuando dice que yo, eh, tal, que si yo criaba con Dogo, que yo como, como diciéndome que mentía. No, yo no miento. Enseguida pasé a llamarlos y, a, y cua, en cuanto, pues claro, yo no me quería, no me podía quedar fuera del juego ¿no? de la cría. Entonces, enseguida, inmediatamente, aparte que yo elaboré una carta. Inmediatamente, cuando ya aceptaron lo de Dogo. Una carta que la firmaron el doctor Montequi y varios aficionados más. Y yo. Y mi esposa, Mercedes Guillén Rodríguez, en aquellas fechas. ¿Eh? O era... sí, me parece que sí. Eh... O fue... vale, yo no me acuerdo ahora. Bueno, firmamos un montón de gente en contra de lo de Dogo Canario. Pero yo no perdí el tiempo y enseguida empecé a criar eh, con el libro de orígenes curto Loic. Ya he comentado que un policía, experto en, en, en informática en aquel momento, un policía de la secreta, si no recuerdo mal, pues que me lo presentaron y el hombre pues me hizo el grandísimo favor de elaborarme un programa para nosotros elaborar... Eh, eh, unos pedigrís eh, tomando como modelo el del pastor alemán, cuatro generaciones, libro de orígenes y curto con su sello de agua, y a partir de aquel, de aquel momento, nosotros empezamos a vender pe, pe, cachorros de presa con ese pedigrí, no como dogo canario, para nada. Y seguimos así hasta que nos, di, nos dieron de alta como cosa excepcional en el United Kennel Club como si nosotros fuéramos un club. ¿Eh? Y a partir de entonces nosotros empezamos. Pero me pidieron que yo les entregara, que yo nos siguiera eh, criando como libro de orígenes y curtó. Y entonces yo le firmé un documento Renunciando a la elaboración de Pedigris, de Irema Curto, eh, Loic. Y, se y nosotros inscribíamos en el libro de orígenes, eh, digo, en el United Kennel Club. Durante años. O sea que buscar... Eh, para poder insultar a una persona, unos argumentos que no se sostienen ¿eh? y es como atentar en contra de mi, buena, o sea, de, mi, de mi buena imagen, de mi honradez, de mi ética pues yo me he esforzado siempre en ser honrado, ético, moral y así seguiré a mí no se me puede acusar como ha hecho este señor porque yo he dicho y me ratifico en ello de que esos perros, lo mismo que el de Paul Meyer, lo mismo del King Sulu lo mismo de esos señores de Portugal y Brasil, que esos perros no se pueden seguir considerando como perro de presa canario porque no lo son. Porque tienen otras cosas que han hecho por fuera. Es más, es más, el hecho de que hayan comprado perros en Canarias no significa que estén dentro del, del proyecto de estándar. Dentro del proyecto, es una cría paralela también en Canarias, que lo vengo denunciando hace muchos años, que se le han comprado a fulanito y a paranganito, ¿y qué? Que los han comprado en Canarias, ¿y qué? Si esos perros están fuera de estándar. Esos perros no han seguido una, una, una trayectoria ¿eh? Eh, de selección y, y de club. Porque por lo menos yo doy la cara desde el principio y he criado después de salirme, de la oficialidad cuando lo del, lo del Dogo Canario empecé en el United Canal Club un club oficial legal y no he estado al margen de la legalidad ¿eh? de al margen de la oficialidad en ningún momento yo siempre me he llevado por, mi est por el estándar del perro de presagrario, agrario que fui el, promo digo, el, el creador del proyecto estándar el autor perdón ¿Eh? y después he estado siempre dentro de este mundo yo estoy batallando siempre por el perro de presa canario pero el perro de presa canario funcional ¿eh? sano y siguiendo como guía al estándar yo no he metido cosas raras ahí ni en cuanto a capas ni en cuanto a razas yo llevo un montón de años criando el perro de presa canario como el que criaba Mastín Napolitano, ya no se dedicó a cruzar con Mastín Inglés, eh, con Dogo Alemán, con Bulldog Inglés, con Dogo de Burdeos, que esa en buena medida es la base del Mastín Napolitano. ¿Lo digo yo? No. Yo me baso en hechos ciertos, históricos. Y durante años, el Mastín Napolitano se refrescaba con mastín inglés y eso fue en su momento denunciado ¿eh? por el mayor criador de mastín napolitano que había en Italia pero ahora no me voy a extender en eso ¿Eh? entonces eh, en todos lados aparecen listos, aprovechados ¿eh? y dicen, no, yo lo compré en Gran Canaria sí, ¿dónde lo compra usted? ¿Y qué perro compra usted? ¿De Boerboel? ¿Y otras cosas? Eso no es honradez. ¿Y usted ha cruzado con qué? ¿Y qué perros usted ha utilizado de, de Canarias? ¿Qué perros eran esos? Puede demostrarlo. Ya que usted se pone ahí, ¿eh? el señor Dávila, no me veía el nombre ahora, ¿eh? Levi Dávila, ¿no? Bueno, pues yo lo siento mucho. Yo no he querido desprestigiar a nadie. Simplemente que me he referido a los pseudo-presas canarios. Pero eso no es de ahora. Hace muchos años que yo vengo denunciando eso. Yo no he dicho que toda la gente que está criando perros de presa en Canarias eh, desde tiempo, desde hace tiempo son todos pseudopresas canarios. No, no, no, ni, ni se me ocurriría. Simplemente vengo denunciando, sobre todo, los pseudopresas canarios de la península. Pero aquí también lo dije más de una vez que también aquí había quien criaba pseudopresas canarios porque no se ceñían al estándar. Y pudiendo estar en el club, no estuvieron en el club. Al margen de las fechorías que se cometieran en el, en, el, en el club, en determinadas fechas que ya yo he mencionado, y no todas las he mencionado. ¿eh? Pero cuando podían haber pertenecido al club, no pertenecieron al club. Y criaron por paralelo, o sea, paralelamente, pero no querían saber nada del club. Bueno, usted puede no ser miembro del club, pero que los perros sean estándar, no podemos sacar unos perros que están fuera del estándar, entonces sería demencial, no acabaríamos nunca. Entonces sí que sería una tomadura de pelo, una estafa, un fraude lo del perro de presa canario. Y eso que, se, que hay por fuera, y algo que también hay por aquí, por las Islas Canarias, eso es una estafa. Utilizan el nombre de canario, ¿eh? llámenlo perro de presa, incluso aquí en Canarias, no lo llamen canario, esas personas que no quiero mencionar, alguno ya los he mencionado, ¿eh? pero ellos me entienden perfectamente, no lo llame canario, Llámelo perro de presa, como se le llamó siempre, un perro presa, usted puede sacar el perro de presa que usted quiera, otra cosa es el perro de presa canario, que tiene un estándar, tiene un origen, y que hay que ceñirse a eso luego otra cosa es que haya familias y familias las reses bravas yo le he puesto como ejemplo los toros bravos en España que no solamente se crían en España se crían en varios países de Hispanoamérica muchísimo, México por ejemplo bien pues todos son reses bravas y la finalidad es una el toreo a pie y el toreo a caballo yo aquí ahora no salgo en defensa del toreo a pie ni del toreo a caballo, no estoy hablando de eso, porque eso tiene partidarios y detractores, pero eso viene de siglos atrás, de siglos atrás, entonces, pero ha, ha, ha, eh, se ha mantenido hasta nuestros días, entonces, cada ganadería, y hay algunas que se diferencian mucho de las otras pero todos tienen un denominador común no hay quien se lo discuta los miuras son miuras, son distintos a muchos otros ya lo he mencionado en alguna ocasión ¿no? y en Portugal se crían también ¿eh? y hay muchísima afición al toreo sobre todo en Portugal al toreo a caballo bien entonces, en el perro de presa canario puede haber familias pero estando dentro del estándar y que luego entre esas familias se van cruzando unas con otras, y eso es lo que se ha hecho siempre con el pastor alemán, con el doberman, se cruza un doberman con una perra doberman, con un perro doberman, pastores alemanes con pastores alemanes. Ahora, si le meten ahí unos perros que no tienen nada que ver, ahora se, vamos a poner de moda eh, las manchas blancas o la capa blanca, y venga para allá, y a mentirle a la gente eso no es el perro de presa canario el perro de presa canario se va definiendo con el tiempo se va definiendo ¿eh? y se va consolidando de golpe y porrazo ahora porque metemos un perro que tiene un montón de manchas blancas en la cara en el dorso en todos lados y lo ponemos de moda y a los despistados que no tienen idea ni se preocupan ¿eh? de que hay que seguir unas, lí unas líneas ¿eh? maestras pues los compran y luego haciendo alarde en Brasil ¿eh? y en otros puntos en Estados Unidos y en Rumanía ¿eh? que los he visto yo ahí en internet eso no es el perro de presa canario esos son están en manos de personas sin escrúpulos que lo que quieren es a ver, esto se puede vender mejor porque a los incautos se les puede vender. Mira qué, qué novedad, ¿no? Las manchas blancas ahora. Oh, vamos a venderlos. Entonces, eso es lo que promocionan. ¿eh? Y como se suele decir en castellano, engatusan a la gente. ¿eh? La engañan. Y los compran. Y encima a altos precios. Pues muy bien pero que no le llame perro de presa canario. Y que críen todo lo que quieran de eso. Porque si no, no estamos dentro del perro de presa canario. Y los que estamos dentro del perro de presa canario tenemos que defendernos. Defenderlo. Pertenezcamos a un club o no. Yo no pertenezco al club oficial. Yo no pertenezco a los clubes de Gran Canaria. Es que no lo necesito. Nosotros somos un club es como si fuéramos un club. Y todo lo que nosotros criamos y promocionamos de cara a la venta, no hay quien me discuta que no están dentro del perro de empresa canario y toda nuestra trayectoria está en esa línea. Lo que pasa es que hoy en día, y desde hace un par de décadas, hay distintas maneras de criar una raza, ceñirse a ella, y nosotros somos, como nosotros nos admitieron en el United Kennel Club, como un club. Nosotros podríamos tranquilamente, tranquilamente, criar perro de presa canario con los pedigris otra vez, Irema Curto, eh, perdón, Loic, eh, Loic. Iremacurto, Curto, libro de Orígenes, Irema Curto. Podríamos tranquilamente criar como estuvimos haciendo durante un tiempo, sin ningún problema. Ahora, eso lo digo yo para que se me comprenda, ¿no? Y que este señor de México y otras personas, que no está solamente este señor. Este señor es el que ha tenido el atrevimiento de salir a la palestra, echarse al ruedo, ¿eh? echarse al ruedo en términos taurinos, pero sin saber torear. Este señor se sintió aludido, ¿eh? Eh, pero no, se echó al ruedo, pero no sabe torear. Y así se le echaron encima. Yo no me eché encima. Ahora... Eh, lo he sacado a colación para justificar mi comportamiento como criador en el momento de la transición de presa a dogo pero yo enseguida fuera y fuera estado y yo he sido el defensor del perro de presa canario aquí no lo defendió nadie y fuera también le llamaban dogo canario no, es lo mismo, yo me opuse rotundamente a aceptar que era lo mismo, porque yo no aceptaba lo de Dogo Canario, y como yo mucha gente, pero yo como criador profesional me mantuve en mis trece, perro de presa canario, y hubo un espacio muy cortito en el tiempo, o sea, en camadas, apenas nada, no significó nada. que no me lo saque el señor Dávila ¿eh? Eh, para desprestigiarme porque no lo va a lograr a una persona no se la puede desprestigiar con esos argumentos y menos insultar porque eso carece de sentido común lo que yo vengo denunciando antes de que este señor entraba en el mundo del perro de presa, antes de que este señor eh, conociera al señor de, de Abanicos del Jarama, al señor Meléndez, eh, y yo venía denunciando lo de eso que no eran presas canarios. Lo denuncié desde la primera muestra que se llevó a cabo en Tenerife, en la Plaza del Príncipe que vino el señor linaje de león, ¿eh? linaje de león, eh, no recuerdo el nombre, bueno pues yo ya hice la primera crónica denunciando que aquello no era el perro de presa canario, yo le llamaba perro de presa canario, yo llamaba a todos los perros desde el principio perro de presa canario, desde que empecé a escribir sobre el perro de presa canario, y luego ya los clubes que se fueron formando ya le ponían lo de canario. Y ¿Eh? eso es bueno saberlo porque es que si no, no se entiende nada. ¿Eh? Es como lo de Fuerteventura con respecto al perro de ganao. Y yo he sido un defensor de la verdadera denominación y origen de esos perros. A mí me presentó en la Feria del Atlántico... ¿Eh? En donde se celebran ferias de todo tipo ¿eh? y las exposiciones caninas más importantes en la Feria del Atlántico en la parte que llaman escaleritas bueno, pues eh, me presentó a Antonio Cardona Clemente Reyes Santana me presentó a Antonio Cardona Sosa que al parecer ya feneció, ya, ya murió Bien, que escribió un libro este señor no tenía ni la más remota idea de perros de ganado majorero Ahora, este señor era muy nacionalista. Y este señor, cuando oía a una persona hablar en castellano, que él veía que no era de Canarias, se ponía nervioso. Era un nacionalista, ind eh, nacionalista, independentista, guanchista. Y cuando me lo. Imagínense, Cardona Sosa. ¿eh? Bueno, pues este señor, cuando me lo presentó Antonio Cardona, digo, Clemente Rey Santana, en la Feria del Atlántico ya este señor tenía noticias de mis planteamientos en aquella época, estoy hablando hace muchos años, y yo defendía la capa gris y las demás porque se habían extinguido, ¿Eh? en el perro de ganado Majorero, y yo defendía el origen español, bueno, ¿para qué hablar? Allí estuvimos hablando y enseguida me dio la espalda y se fue a otra cosa mariposa, o sea, me detestaba ya a priori, sin argumentos, Pues yo nunca dejé de defender basándome en los documentos, no los de Bardino. Yo fui el que dijo: Bardino es la capa, que puede ser un caballo, una vaca de capa Bardina, un perro. Entonces, el perro de ganado majorero acabó llamándosele perro majorero, mal. Perro de ganado, que es como se le llaman los documentos. Y tenían que haber respetado esos documentos, ¿eh? que es lo que le da nombre a la raza. Perro de ganado, un perro guardador de ganado y de las casas, guarda, de las casas de campo. Un perro de guarda, es lo que era, no era un perro de pastor. Bien, pues eso que yo venía planteando lo sigo defendiendo. Perro majorero. O sea que si allí hubiese habido... Si se hubiese sobrevivido el perro de presa... Que se menciona en los acuerdos de los cabildos... ¿Cuál sería el majorero? Y si hubiese pasado como en La Palma... Un perro ratonero... ¿Cuál sería? El majorero. Pues es incorrecto. Y se reconoció como no bardino... Que estuvieron peleando con lo del bardino... ¿Eh? y luego Bardino Majorero, pues no, no es lo correcto, es perro de ganado Majorero, y si lo hubiese habido de, de aquí en el resto de las islas, pues yo pienso, y lo he dicho, perro de ganado, mastín, como dice Viera y Clavijo, que eran mastines, pero hasta la nomenclatura, todo eso se ha equivocado, eh, se han equivocado a la hora de reconocerlo y tal, por falta de conocimiento y por, por, por empeñarse en que sea de allí. ¿Eh? El perrito de allí, hombre, el garafiano sí, no le van a llamar perro de pastor garafiano, digo canario, ¿por qué no? Porque es en Garafía. Allí sacaron esa raza mediante un coli llamado cubano, ¿Eh? con perritas del país que ya se ha demostrado genéticamente que esas perritas del país, de los cabreros, que es lo que yo venía diciendo producto de mestizajes, de cosas, los pastores han visto sacando sus perros como en todos lados, pero hay sitios donde tienen razas muy definidas desde hace siglos y otras que no, como es el caso de aquí, y se ha demostrado ya, o se ha comprobado de que esos perri esas perritas, esas perritas cubiertas con el cubano y luego de los productos que se fueron utilizando para sacar el perro garafiano que no me lo invento yo ¿eh? sino que el señor que se podría considerar alma mater del garafiano que ya murió, pues me lo dijo a mí delante de Juan Capote, el veterinario entonces el perro de Fuerteventura pues yo soy el que le ha venido nombrando como realmente es y que no tiene nada de aborigen ya quedó claro, ahí están los estudios genéticos, ahí no consta que tenga origen aborigen y el perro de presa canario que también en Natura y Cultura de las Islas Canarias venía la fotografía de Guillermo Las Mercedes como perro de origen aborigen, imagínense los nacionalistas guanchistas e independentistas que hicieron ese libro que todos eran producto de la, de la ideología que se manejaba en aquella época en la escuela de magisterio. Y yo sé que hay personas del mundo de la cultura, eh, de aquí de Canarias, que, que me, me ven con malos ojos porque yo diga eso, pero si es verdad. Y la verdad es la realidad. Y no me lo invento yo, sino que eso es así, ¿eh? Entonces, todo tenía que ser aborigen, y resulta ser que no. Como los seres humanos, ¿por qué no dicen, no, nosotros tenemos nuestros ancestros de la península ibérica? Como ha sido ahora esta pareja de que ella monta aquí a caballo, que me he referido hace un ratito, del estudio genético que le han hecho. 51 y pico eh, por ciento de ibérico, y luego tendrá de aborigen, pero no te dice aborigen. Del norte de África hasta Egipto. ¿Y qué es? De los marroquíes que se trajeron aquí como esclavos y de, o que inmigraron aquí o que los trajeron aquí después de la conquista y la raza negra. Y todo eso todo eso está muy, muy, muy enmarañado ahí dentro. Y eso, esa filosofía, de esa, esa, ese concepto de... Eh, nacionalista decir no porque esto viene de allí de los aborígenes bueno pues ya se ha visto ahora mismo que los perros que yo sostenía el lobito del hierro que es un mesticillo de algo de husky pastor alemán que un señor sacó una camada allí luego empezaron con el lobito reño y yo pienso que el primero que eso lo publicó fue Miguel Ángel Pichón que yo leí yo leí el articulito mal pergeñado de ese perro de, de, del hierro y van, venga otra vez con esa mentalidad nacionalista el lobito de reño, el lobito de reño el lobito de reño, qué es el lobito de reño por favor ¿Eh? el garafiano pues es producto de un perro coli de pura raza que compró un señor que no sé si era médico ¿eh? y el perro se llamaba cubano porque me lo dijo el señor el que yo he dicho que era, eh, ha sido el alma mater de, de la raza no ya está pues en ningún momento dicen del garafiano que viene del coli ya le dedicaré un, un vídeo centrándome en eso pero que en esencia ya lo estoy planteando entonces claro, el perro de presa canario sí que tiene el nombre de Canarias no, no es de una, de una isla solo de Tenerife y el de Gran Canaria que es lo que se pretendió. Pero no, no cuajó porque es que no tiene sentido. Pero de presa, Canario de las Islas Canarias. Y el Mastín Canario es de todas las Islas Canarias. Y todo tiene un principio. Y un origen, que es el origen. ¿De dónde procede? Luego, hacer un estudio... ¿eh? Pormenorizado en detalle de qué es el perro actual del perro de, el perro de ganado majorero. El actual. Tiene, no tiene cruces, ha venido a menos. ¿Alguien ha escrito algo al respecto? Antonio Cardona Sosa, ahí tiene un, el libro. No hay por dónde cogerlo. Es pura falsedad. Y los ejemplares que aparecen ahí no es el perro que había. Y un trabajo que publicaron hace muchos años y lo que presentaron en el 80 y no sé cuántos allá en Córdoba, yo tengo el trabajo aquí, un trabajo de la época, ¿eh? Eh, que algún día le dedicaremos eh, un vídeo, pues eh, no iban en busca de la verdad, del origen, no, iban con ideas preconcebidas. Y las ideas preconcebidas lo que hacen es arruinar la... la la realidad, el verdadero origen, y cuando llegan otras personas que se interesan en el estudio del origen, pues es hasta cierto punto, cuando va pasando el tiempo, cuanto más nos alejamos en el tiempo, desde que empezaron, pues complicado, ¿no? Dar con el origen, porque lo han falseado todo, como el, como el cao de Castro Laboreiro, que ha salido un señor diciendo que eh, si esto es argumento válido, lo que yo planteo con respecto al origen del Castro Laboreiro, claro que es válido. ¿Claro? No, que un señor allí, que habían tomado vino, que habíamos tomado vino, tal y igual, tinto, y que entonces nosotros nos inventamos un origen y, y tal. No, hombre. O llegaron de fuera, de España. ¿eh? Que es lo que yo he dicho. O no llegaron de España. Que vinieron del centro de Europa. Sí, yo tengo también centro. Yo también tengo origen europeo. De ahí, de la Germania, de Irlanda, de Suecia. Pero realmente yo soy ibérico. Esos perros son de una punta de vaca, seguramente que gallegas. Después de yo, que ya lo hablé. yo decía si la retinta... No, seguramente gallego porque están ahí y se mueven en el mismo tipo de ganado. Entonces, esas, esas, eh, esas, esas vacas con sus perros y allí se empiezan a reproducir. Y aquellos señores sí sabían de lo que hablaban y no tenían ningún interés en inventarse algo, algún origen antiguo del siglo XIX. Ellos no tenían ningún interés, sino que ese señor que me, a mí me lo, me lo explicó, me lo dijo, eh, estaba lo cierto. A mí no me cabe la menor duda. Y a partir de ahí, mediante endogamia, pues se sacaron esos perros y fueron reproduciendo. Y por eso me decía los perros que usted vean en Porto, en no sé dónde, no sé qué, de tal, dice, son de aquí, han salido de aquí y de aquí, de aquellos perros y ya está luego ya se le inventa un origen la sociedad canina portuguesa los aficionados portugueses ya le dan un origen una que es incierto totalmente de Castro Laboreiro sí pero de aquellos de aquellos que esos perros estaban emparentados con los mastines españoles o con qué tipo de mastines Uf, eso yo ahora sí que no lo puedo hacer porque yo he visto ahí que en esos, en esos castros laboreiros hay una gran diferencia entre los de las revistas que yo mostré, las fotografías, ¿eh? y lo, algunos ejemplares de nuestros días que son más grandes y con espolones. Otro tipo ya, otro pelo, otro, pro, otro prototipo, porque le han metido algo más últimamente. Y se nota, para los que entendemos de perros, se nota en todo pero bueno eh, ya sabemos yo soy consciente de ello que cuando uno quiere defender defender ciertos planteamientos basados en el estudio real en el origen pues nos vamos a encontrar bueno pues por, con personas que que no estén de acuerdo, que no les gusta, que lo digan y se autoconvencen de que eso es falso y que el origen es otro. Por ejemplo, como pasaba con el perro de ganado majorero, origen prehispánico, aquí los perros de tal, origen prehispánico, la gente, origen prehispánica, pues empiecen todos a hacerse el estudio genético que vale poco dinero, y les aclararán las ideas a todos, para no seguir diciendo tonterías, que se viene de Alemania, pues tenemos origen alemán, por el origen alemán, me acuerdo yo ahora mismo de un catalán. ¿eh? Que él pensaba que él era de origen catalán y cuando se hace un estudio genético, lo he visto yo en internet, pues un youtuber, y cuál fue la, la gran sorpresa... Sus orígenes en Italia, en Bulgaria, en no sé dónde. Me parece que de ibérico no tenía nada. Es como si yo quiero tener un origen catalán. Tengo un origen español. ¿Eh? Y yo sabía que yo era español. ¿Por qué? Porque mi madre era de Teruel y mi padre era de León. De un pueblito de León. Bien, pues... Yo no, no iba a poder, o sea, yo no hubiese sido estúpido ¿eh? querer que en el estudio genético dijera catalán. que catalán? Estos catalanes que están ahí, independentistas y tal, lo mismo que se si hagan un estudio genético, verán, con la sorpresa que se encuentran, pero de eso no hablan. Independencia Cataluña, ¿eh? Y eso es, dice muy poco en favor de esas personas eso no admite ni el más mínimo análisis de sus orígenes pues nada esta, esto que parece una divagación que voy de un lado a otro como suelo hacer con relativa frecuencia bueno pues simplemente es para que quede constancia que de que nuestros perros ya empiezan a tener sus años nuestro perro de presa canario no los de los laterales esa cría paralela esos pseudopresas canarios fuera y cuanto más cunda ¿eh? este mensaje y hoy en día es más fácil que antes porque antes quedaban mis artículos que publicaba a lo mejor en internet pero, o en la prensa ¿eh? pero hoy en día esto trasciende todo el mundo entonces es muy importante que trascienda este mensaje de que todos esos perros de presa que recuerdan en algunos aspectos la capa, pero es que esa capa la tienen muchos otros perros, ¿eh? la capa bardina, pero que todo eso no es el perro de presa agrario. Y podría yo elegir fotografías de esos criadores ¿Eh? y ponerlos en internet y no acabaría de poner fotografías porque se han ido reproduciendo de tal manera que es que está invadido el mundo de ese tipo de perros que llaman presa canario pues no señor, eso no es el perro de presa canario y seguirán metiendo cuando, cuando necesiten echar mano de... De, para refrescar, porque no tienen otros y da igual, pues le meterán otra cosa buscarán otra cosa y lo meterán y lo camuflarán y dirán perro de presa canario porque en el momento y hora que dejen de llamarle canario perro de presa canario ya no lo van a vender, porque la gente no los va a comprar pues nada, un cordial saludo eh, seguiremos haciendo vídeos planteando cuestiones que desde mi punto de vista son importantes de cara o en defensa del perro de presa canario y de cara sobre todo a que se tenga más conocimiento del, de cómo se ha venido gestando porque queda todavía mucho material ¿eh? que, que yo voy a procurar ir sacando el doctor Montequi y gente de Gran Canaria y de aquí ¿no? porque todo eso que no hay que sacarlo de contexto hay que pensar que cuando yo hablo de, cuando yo hablo de Mario Montechi, el médico, eh, será de hace muchos años atrás. No de ahora, no nos confundamos. Y cuando yo hable de Clemente Reyes Santana, Agustín López Melo, pues que yo hablo de hace muchos años atrás. ¿Con qué se estaba trabajando en esas fechas? De hace 40 años. Un cordial saludo. Pongan un perro de empresa que en sus vidas que les hará de calidad, de selección, que les hará felices a ustedes y a sus hijos.